Se siguen sumando y sumando más contexto, más pruebas, más expectativas con respecto a ese gran fogón, a esa gran hoguera que se llama Nicolás Maduro y con todas sus artimañas y sus vainas que ha hecho. No olvidemos que primero cogieron a ese islámico por allá que vivía en Caracas muy pobre y después resultó un apartamento de 3 millones de dólares. Fue uno de los presuntos testaferros de Nicolás. Fuera de eso, hay 10 más que han cogido, que están aportando pruebas también con respecto a Nicolás. Luego viene Alexab. Y ahorita, para completar la torta, cogieron a la enfermera de Hugo Chávez y al guardaespaldas de Hugo Chávez. Que obviamente seguían trabajando en su empresa maquiavélica. Porque, a ver, todo suma. Todo lleva al mismo lado y aquí lo que se están es reuniendo pruebas y pruebas y pruebas y alguna vez lo dije en una, en una noticia cuando alguien especula algo o dice algo de pronto dice la gente es un chisme o es una suposición pero cuando esa suposición o ese chisme se vuelve repetitivo repetitivo por esta fuente por esta fuente por esta fuente por esta fuente de todos los lados de todos los países. Pues resulta que ese chisme ya deja de ser chisme para volverse una verdad y saca uno la conclusión de que uno más uno siempre suma dos y Estados Unidos va como con nadadito de perro que va así como despacio pero seguro por eso ahora comienza el juicio en los Estados Unidos a la enfermera y al guardaespaldas de Hugo Chávez que muy seguramente con el caso de Alex Zapp, va a arrojar muchos pero muchos resultados que perjudiquen a la dictadura porque ojo no olviden, aquí estamos hablando solamente de Maduro Pero eso detrás de ese entramado Eso está untado pues hasta la señora de los tintos Que viene desde abajo Porque desafortunadamente el que anda entre la miel Algo se le pega Y pues aquí van comiendo muchos Aquí sale como dice el, el dicho coloquial O es, o bíblico además Pagarán justos por pecadores El inicio de un juicio por lavado de dinero Se llevará a cabo en los tribunales de y durará dos semanas en la lista de testigos de la fiscalía. Aparece también el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño. Ustedes se acuerdan de él, ¿no? Estados Unidos inicia un juicio por lavado de dinero contra la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo Adrián José Velázquez Figuera, que fue jefe de seguridad de Venezuela el desaparecido Hugo Chávez el juicio se llevará a cabo a 40 kilómetros de Miami y durará dos semanas, la primera de ellas para la selección del jurado la abogada de la pareja Maricel Descalzo dijo que la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el gobierno obviamente que ella es su defensa y ella en este momento está abogando por ellos, vuelvo y digo, cuando hay tantas pruebas, cuando hay tantas conciencias que todas conllevan a lo mismo, pues muy seguramente van a sacar un veredicto de culpabilidad porque las pruebas están arrojando todos para el mismo sitio. Y vuelvo y digo, desafortunadamente, porque muchos están comiendo de eso, pero todos aquellos que estén rodeados por la cúpula de Maduro hacia abajo y la cúpula chavista donde están un poco de malandros, pues desafortunadamente tarde que temprano se van a ver Untados. Por el momento la defensa no quiso adelantar los argumentos en los que basará la defensa al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez sea escogido el jurado que señaló será una tarea bastante difícil. La abogada moción que presentó la defensa en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa. En la lista de testigos de la Fiscalía aparece también el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales. Recordemos que Andrade sería testigo estrella según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales. Esta es un arma de doble filo porque este es uno de los testigos principales, igual que el Pollo Carvajal que también muy seguramente en los próximos días vamos a tener noticias de la extradición de él. Lo único que sí digo y vuelvo y lo repito, Maduro no la tiene nada fácil y aquí se le está complicando todo, se le está apretando el nudito ya lo último tendrá que descararse y declararse un, de, un dictador protegido por las otras dictaduras. Para que no le echen mano porque si no, bastantes años que le va a tocar pagar allá. La cosa es interesante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. No se les olvide que gracias a ustedes nosotros seguimos acá siendo los número uno, los chismosos del paseo, pero hablando con la verdad y sin amarillismos. Estamos hablando escuetamente que a uno les duele más que a otros, sí, pero estamos hablando con la verdad. Dentro del mismo proceso, los tribunales federales del sur de, de la Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano, otra joyita de la corona, dueño del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la justicia estadounidense. Gorrín pagó millones de dólares en sobornos según la fiscalía a la enfermera de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables. La pareja que fue extraditada desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la enfermera y el guardaespaldas del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en el 2013 por un cáncer. Los abogados de la enfermera de Chávez, acusada de tres delitos relacionados con lavado de dinero, en los últimos meses trataron sin éxito de que el juez William P. Dimitrulis aceptase el argumento de que el gobierno estadounidense carece de jurisdicción extraterritorial para juzgarla o sea, según ellos los tentáculos no les dan para más pero yo les digo una cosa, ya están allá y más reversa tiene un avión pasando el Mediterráneo ambos tienen doble nacionalidad tanto venezolana como española después de que Estados Unidos lo reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales fueron detenidos en España en 2021 la defensa afirma que ni Díaz que se declaró no culpable ni Velázquez figurada Transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita. Para ese entonces Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció entre el 2011 y el 2013 y su esposo fue su jefe de seguridad. Luego de que Chávez muere por un cáncer, se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana, se instalaron en España, o sea, esto lo único que nos da a entender es que el agua es clara, es así de sencillo, porque las cosas malas se venían haciendo desde Hugo Chávez, las cosas, el saqueo que le están haciendo a Venezuela venía desde Hugo Chávez, esto no es nuevo y por eso la Corte Penal Internacional está encima de eso desde hace 20 años inmediatamente por esos días Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobado el 25 de octubre del 2018 por la audiencia nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito en su propio país ¿qué es lo que les están reclamando a ellos? o sea, el dinero viene de una mala acción eso lo sabemos, porque era un robo al, al patrimonio nacional ellos participan en eso para prestarse eh, como enfermera, como como guardaespalda, después como tesorera, después el otro como guardaespaldas de la, de, de la tesorera, donde se benefician, se ven lucrados con ese dinero y a la vez, pues están compartiendo. O sea, vuelvo y sal, sale aquí a relucir el dicho que es tan culpable el que comete un delito como el que se da cuenta y se queda callado. Y aquí yo creo que esta sería la segunda estancia por parte de ellos. España queriéndose salir del pleito. Que España no quería meterse en ese enredo, revirtió su decisión al considerar que en Venezuela corría peligro su integridad. Un argumento que la Fiscalía de la Nación Suramericana rechazó por ver en este giro una decisión política motivada por el apoyo brindado por el gobierno español a la oposición. Aquí cada quien se trata de curar en salud, lo está haciendo España en su momento, lo está haciendo parte de la oposición en venezuela pero en este momento lo que se está desatando es el desenredo de la pita porque tanto la enfermera como el guardaespaldas tienen mucha pero muchísima información que puede llegar a esclarecer incluso delitos de los cuales en este momento no no tenemos ni idea pero que vienen involucrados desde hace muchos años ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad